Antes de empezar, ¿ven esa cara de que, que tiene Kitty? Es que esa cara está como traumada, está como decepcionada de algo. Por favor, ayúdenla dando like. Ahora sí, vamos a continuar y a comenzar con el video. Antes de iniciar también quiero decirles que este va a ser un top. Eh, no voy a hablar, solo van a ver las pantallitas. Eh, ahora sí podemos comenzar. Eh, ahí se ven. Kitty, mejor conocida como la carta desordenada, más nunca me casaré. Ma no, no, no. Yo soy Kitty, soy única y especial. Chicos, antes de empezar con el video, quiero que se suscriban y le den like a todos mis videos Y así me estarían apoyando para hacer más contenido Sin más dilación, comencemos Bueno, hoy estamos con una persona importante Kitty Producciones yay, yeah, yeah. Kitty Producciones yay, yeah, yeah. Kitty Producciones, yeah, yeah. ¿Qué te producciones? Yeah, yeah.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 ¿Estás haciendo tu video? No. ¿Dónde es porque tienes la cámara? ¿Por qué? ¿Por qué tienes Bueno chicos, pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, Este quiero agradecerles mucho eh, por todo su apoyo y esperemos y lleguemos a los 200 subs, vamos por más chicos, adiós.